Si lastimas a una mujer fuerte Sufrirás Y te harás daño a ti mismo Herir a una persona fuerte Es uno de los errores que cualquier persona Puede llegar a cometer Se traicionó la confianza De alguien que amó con verdadera entrega Hola Este es tu amigo Marco de Vilaifers Y hoy quiero traerte una reflexión titulada Si lastimas a una mujer fuerte Sufrirás y te harás daño a ti mismo. Si bien el título habla de lastimar a una mujer fuerte, lo cierto es que también aplica cuando una mujer lastima a un hombre fuerte, a alguien que le dedica su tiempo, su vida y hasta sus sentimientos. Debido a que nuestro espacio es mayormente femenino, haremos esta reflexión en ese mismo tono. Sin embargo, aplica para ambos. Si estás listo, lista, entonces te invito a que le prestes atención y lo escuches. Cuando le rompes sus ilusiones, ella, lejos de explicarte, simplemente se dará la media vuelta. Por amor propio, ella comprenderá que no tiene por qué seguir a tu par. Al darse cuenta que no serás una persona firme en tus decisiones, ni la vas a amar con devoción. Ella simplemente decidirá entregarse los brazos de su amor verdadero, es decir, ella misma. Quizás ahora estés lamentando todos los errores que cometiste y seguramente ya te diste cuenta que ella no es igual al resto de mujeres que te vas a encontrar en una esquina, ahora ves la vida hacia atrás y te das cuenta que no has sido capaz de estar a la altura del amor que te dieron. Ahora te das cuenta que perdiste a un ser sin igual, un ser abundante en amor y sentido común. Y es que por ahí dicen que somos el resultado de lo que criticamos en otros y que aquello que nos hace falta es lo que buscamos en los demás. Quizás lo que ella tenía a ti te hacía falta, y es que cuando lastimas a una persona así, ella simplemente se da media vuelta, sin pelear, aún incluso dándote su perdón sin cobrarte. Una vez que ella ve contigo que no hay nada que tenga valor, quizás te tenga algún tipo de aprecio, algo que le recuerde algo nostálgico, pero nada que ella tesura en verdad, nada que le diga, él es el indicado. Una mujer fuerte, sin embargo, sabe muy bien lo que merece, sabe muy bien que no puede permitir que nadie venga y le arrebate su sonrisa. Y es que cuando la lastimas, ella no lamenta del todo que la hayas herido, sino que se da cuenta del poco amor que te tienes tú mismo al abandonar a una mujer que te ama con devoción. Es como si tuvieras por posesión un manantial de agua rebosante que te permite saciar tu sed y en lugar de cuidarlo para que te siga dando vida, decides contaminarlo. Ahoga a costa del daño que te vas a hacer, pues tus cultivos no tendrán con qué regarse y tus hijos no tendrán agua limpia y pura para beber. Renunciar a través de la negligencia a lo que te hace bien y cambiarlo por algo que te es tóxico es lo más tonto que puedes hacer. Es como quien se golpea a sí mismo. Así, cuando entiendes el valor del manantial que te da agua, sabes que debes ser responsable y cuidarlo con sumo cuidado. Cuando una mujer te da un manantial de amor puro, también debes mostrar el mismo respeto hacia ese amor que te es confiado. De lo contrario, con tus actos, actitudes y desprecios, harás que el mismo se contamine. Y a diferencia del manantial que se contamina y que no puede decidir ser ensuciado por tus actos, una mujer fuerte sí puede encauzar el caudal de su amor a otro lado. Y cuando veas, otro será quien disfrutará de aquello de lo que tú antes tenías en abundancia. Dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero algunas veces sí que sabes lo que tienes, solo que no creías que lo fueras a perder. Y es que cuando lastimas a una mujer fuerte, no solo provocas que ella simplemente se quiera ir, se quiera marchar a los brazos de otra persona, sino hace que ella sea aún más fuerte de lo que alguna vez lo fue. Frente a ella te sentirás pequeño, roto, destrozado y hasta incompleto. Si tuviste el valor para despertar en ella un tórrido de emociones bellas, Ahora ámalo con todo lo que implica, pues no hay más pecado en un hombre que despertar amor en una mujer a la que no pretende amar. Si tuviste la osadía para que ella despertara por ti ilusiones, entonces ahora debes aceptar que tienes una vida con ella. Si no querías algo más allá de un simple romance de verano, no debiste ir demasiado lejos, no debiste prometer cosas que no querías ni mucho menos adentrarte a una relación en la que no pretendías quedarte. Cuando eres una mujer fuerte, tu vida cambia, cambia drásticamente. Sin embargo, puede que te quedes con un mal sabor de boca, pero te quedará una lección de por vida. En el fondo creo que eres un buen sujeto y que obraste según tus mejores luces. Simplemente esta vez te tocó equivocarte. Todos caemos en estas tonterías de la peor manera posible. Aun aquellos que se estiman en precavidos y se jactan de no lastimar a nadie, aun ellos pueden llegar a herir.